Este sábado a las 9 de la mañana viaja con nosotros en 32, regionalmente nuestro al departamento de Guainía, tierra de muchas aguas. Déjate seducir por el imponente paisaje de los cerros de mavicure sus ríos y sus lagunas rodeadas de leyenda. Revive las prácticas de la caza y la pesca ancestral en el Parque Kenke. Aprende sobre la ruta de la miel y todo lo que hay detrás del trabajo de sus artesanías. Nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32 Regionalmente Nuestro.